Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a, a un nuevo webinar, a este último webinar que vamos a, a dar en este en este plan ¿no? que ha organizado Andalucía Conectada, con estos webinar de, de ciberseguridad y bueno, como siempre he dado las gracias por, por vuestra asistencia. Vamos a, nada, como siempre hacemos, vamos a esperar dos minutitos vamos a dar dos minutos de, de cortesía y, y nada, y comenzamos enseguida con este, con este webinar, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya hemos dejado los dos o tres minutillos de, de rigor, como siempre, y vamos a vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Como siempre, al final de la, de la exposición, que yo calculo que durará unos 50-60 minutos aproximadamente, pues dejaremos un, un rato, un espacio para que podáis plantear las dudas, las preguntas que, que, puedan, que puedan surgir. Eh, aunque bueno, siempre suelo hacerlo al final, pero por si si se me olvida, eh, quiero dar las gracias y no sobre todo a aquellos que habéis estado desde el primer webinar hasta este último y habéis estado prácticamente en todo, pues quiero dar las gracias, ¿no? Porque al final, todo esto, este esfuerzo que, que esto conlleva de, de prepararlo, si al final la gente no se no se apunta, pues tampoco no tiene mucho sentido. Así que bueno, lo dicho, espero que, que os haya gustado y que este, este último webinar, pues podamos eh, rematarlo, ¿no? Rematar esta, esta faena. Pues bien, sin más, vamos a, a comenzar. Este último, acordaros que estamos en el bloque 2 sobre inteligencia en, en amenaza y este último webinar, el que el sexto ya de esta serie va a tratar sobre eh, Mitre Shield, ¿de acuerdo? Acordaros que estamos hablando siempre en este, en este bloque 2 estamos hablando de siempre de inteligencia en, en amenaza y ya os digo, me gusta recalcarlo porque a lo mejor... Si, si veis la página web de, de registro y veis los dos bloques y veis eh, gobierno y gestión de riesgos, por un lado, e inteligencia en amenaza, por otro lado, puede chocar un poco, ¿no? Es decir, oye, qué raro, ¿no? Una parte, digamos, tan, tan de gestión de la seguridad o tan estratégica como es la parte de gobierno y de gestión, ¿no? Con las políticas, con el cumplimiento normativo, los estándares de seguridad y luego un tema mucho más técnico como la parte de inteligencia en amenaza pero espero que hayáis entendido que al final ambos bloques eh, al final se, se unen y tienen un nexo en común, que es la gestión de riesgo. O sea que en lugar de verlo desde un prisma puramente pues eso de gestión, ¿no? de, un, de una, una forma tan, tan teórica, pues bueno lo que se ha intentado con esta serie es tener una, una visión no solamente de la parte de, de, de gestión, de la parte de gobierno, sino también... De, de, de esta parte de inteligencia en amenazas que como um, me, me gustaría que recordarais al final es eh, digamos el punto clave de todo esto ¿no? las amenazas y cómo el conocer esa amenaza en, en profundidad y tener mucho conocimiento de ella y convertir ese conocimiento en inteligencia nos va a, a ayudar a que eh, esa gestión de riesgo pues, sea mucho más eh, efectiva y no esté basada en estimaciones de probabilidad basada en, en hechos eh, históricos no Esa es un poco la idea y ya os digo espero de verdad que, que así que esto lo, lo haya lo haya conseguido pues bien el índice lo que vamos a ver en este en este webinar vamos a empezar por un apartado de introducción a Miteshield, shield que es Miteshield, shield eh, cómo encaja la defensa activa dentro de con Shield en este caso venimos eh, hablando en los últimos tres los últimos dos webinars de esa famosa defensa activa, acordaros y ver cómo encaja todo eso en, en este nuevo framework de, de Mitre Corporation. Vamos a ver cómo podemos trabajar con, con Shield, cuáles son esas técnicas de defensa activa en este caso y el mapeo, en el, el mapeo con Attack es decir, al final eh, igual que hemos hablado antes de gestión de riesgo con inteligencia en amenaza pues tenía todo el sentido del mundo que viéramos la semana pasada perdón, viéramos el martes pasado viéramos el framework de Mitre Attack que en esas técnicas, esas tácticas, o procedimientos desde el punto de vista del adversario desde el punto de vista ofensivo pero ahora lo que vamos a ver es cómo podemos incluso también mapear ¿vale? Este, este framework con el de attack y finalmente igual que attack tiene una serie de matrices deciros que SHIELD tiene una matriz donde vamos a, también a poder eh, ver en este caso lo que son táctica y técnica pero de defensa activa y luego vamos a ver unos pequeños ejemplos de eh, cómo utilizar esta matriz de, de SHIELD ¿de acuerdo? pues bien, comenzamos con este primer apartado y como no podía ser de otra forma, vamos a introducirnos en este nuevo framework. Vamos a ver exactamente qué es Mitre Shield y a continuación veremos cómo encaja ese concepto de defensa activa con este nuevo framework. Bueno, eh, deciros que obviamente no nos salimos del ámbito del paraguas de Mitre, de Mitre Corporation, que ya lo presentamos el martes pasado cuando hablamos de, de Attack. En este caso es una base Pública de conocimiento de tácticas y técnicas de defensa activa. No confundir con las tácticas y técnicas de adversario. Fijaros, en los dos frameworks eh, hablan de los dos conceptos, pero son totalmente diferentes. Y no os preocupéis porque os lo voy a repetir en varias ocasiones a lo largo de este, de este webinar. Estas son tácticas y técnicas que están basadas en observaciones del mundo real en cuanto comportamiento de los adversarios. Toda esta información y experiencia está basada en los más de 10 años de defensa activa que viene aplicando eh, Meet Corporation. Entonces toda esa información que ellos han ido de alguna forma eh, generando y recolectando, al final pues lo ponen en una base de conocimiento eh, pública que comparten con la, con la comunidad y que a partir de ahí también le ha, le ha permitido que la, la, la comunidad pues, también sea partícipe de alguna forma. Hay muchísimas eh, soluciones de, de seguridad que también pues aportan ¿no? en este en este proyecto. Y al final, todos los que nos dedicamos a, a proteger sistemas de información, ¿no? a defendernos de esos ataques, pues agradecemos muchísimo eh, este tipo de, de proyectos. Además, si os dais cuenta, yo creo que todos somos conscientes de que en esa... En esas eh, ciberbatallas, ¿no? En esa, esa lucha continua que tenemos todos los días. Eh, ayer creo que atacaron el sepe de nuevo, nuevamente otro ransomware en el sepe. Y bueno, esto es prácticamente todos los días, pues nos levantamos con una noticia de, de este tipo, ¿no? Entonces, mmm, en, esta, en esta batallita ¿no? que tenemos todos los días, pues prácticamente, yo creo que todos estáis de acuerdo conmigo en el que partimos con una, una desventaja. En el sentido en que parece ser que los adversarios, parece ser que siempre van como por delante nuestro, ¿no? Y utilizan eh, lo que son eh, herramientas, utilizan eh, técnicas que muchas veces, y como ya hemos venido repitiendo en estos webinars, pues digamos que el, la medida, ¿no? Las la soluciones de seguridad, los mecanismos de seguridad que tenemos habituales, pues no, no son suficientes. Parece ser que siempre estamos como, como por debajo, como en, en desigualdad de condiciones. Entonces, bueno... Eh, este concepto de defensa activa, que no voy a repetir lo que es porque ya hemos venido hablando de ello, aquí en el Meet Shield es donde realmente podemos eh, encajarlo y vaya a entender muy bien el cómo eh, podemos utilizar Shield, cómo podemos utilizar esa defensa activa para intentar cambiar las condiciones de, de esta defensa de esta batallita, ¿no? de esta batalla que mantenemos y obviamente eh, a favor, en este caso, del defensor. Entonces, ya hemos introducido aquí un concepto nuevo que hasta ahora siempre veníamos hablando de adversario. seguiremos hablando de adversario, pero ya tenemos también el rol o el perfil de defensor. En este caso somos nosotros. Vamos a coger eh, este nuevo framework, este este Mitre Shield y vamos a utilizarlo para ver cómo nos podemos... Defender mejor, de acuerdo. Pues bien, seguimos. Esta básicamente, digamos que es la, la, la foto, el, el objetivo, el target que tenemos con Mite Shield. Al final, no deja de ser esto: que podamos eh, ir con las mismas armas, que no tengamos la desventaja del tiempo, del factor sorpresa, sino que realmente tengamos el conocimiento necesario sobre cómo van a actuar nuestros adversarios para nosotros defendernos lo mejor posible bien, igual que hemos dicho que el, aquí el pilar digamos de shield es la defensa activa pues si bajamos otro nivel más digamos que el pilar de la defensa activa es el deception, el engaño esa es la clave digamos de la defensa activa porque la defensa activa Digamos que, a ver, nosotros nos podemos quedar en ese, ese ciclo de, de la defensa activa, nos podemos quedar en las primeras fases, que sería el, nosotros aplicar, digamos, medida básica de defensa activa en base al conocimiento de, que tenemos del adversario. Pero a través de técnicas y de táctica muy eh, básica. Simplemente, bueno, hemos cogido Mitre Attack. Hemos visto que Fin7, el grupo APT Fin7, pues trabaja mm, con tal tipo de, de técnicas. Y, y poco más, ¿no? Voy a, y a la partida vamos a indagar, vamos a ver cómo, cómo podríamos parar eso, eh, esas técnicas que utilizan, por ejemplo, PowerShell. O que utilizan, por ejemplo canales de comunicación con protocolos no habituales o utilizan registros TXT en los DNS, en lo que son las peticiones de resolución de dominio, etcétera, etcétera. Pero podemos ir más allá. Y esto es algo que comentamos también, hablábamos de cómo podemos aplicar ese deception para nosotros engañar al atacante. Y ese engaño, ese engaño puede eh, ser, digamos, muy profundo. Es decir, no solamente el hecho de que... Un, un atacante, nosotros lo redirijamos hacia donde nosotros queramos, por ejemplo, a un sistema Honeypot, no solamente eso, sino que podemos hacer que se mantenga allí, ponerle más señuelo, ponerle o sea, para que se quede el máximo tiempo posible, porque con eso lo que vamos a conseguir es que vamos a ver muchas de la herramienta que utiliza, mucha de la técnica que está utilizando, recolectar toda la información posible. Y a través de ese deception continuo que le estamos haciendo al, al atacante a obtener esa información que luego convertimos en defensa activa. Por eso el deception es, una, eh, es, es la clave realmente de la defensa activa. Porque si basamos la defensa activa solamente en las consultas Mitre Attack está muy bien, ya estamos haciendo seguramente mucho más de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Pero si queremos ir mucho más allá, e incluso muchas organizaciones eh, lo hacen, ¿de acuerdo? Pues son organizaciones muy maduras en, en temas de ciberseguridad, hacen eso, tienen plataformas de deception, ¿de acuerdo? Entonces utilizan toda esa información al final para tener la mejor defensa activa eh, posible. Esto del arte del engaño realmente no es nada nuevo. The Art of Deception es un libro de, de, de Kevin Mitnick que en realidad no viene a hablar del deception como el el arte para engañar al atacante. Aquí realmente está muy focalizado en la ingeniería social, en, en digamos en el engaño, pero en este caso al usuario, a través de correos con ingeniería social, tipo phishing, con enlaces, con adjuntos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente esto no es nada nuevo, lo que quizás sí puede resultar un poco más nuevo y ese concepto de deception aplicado desde el punto de vista del defensor. Eso quizás sí sea algo más nuevo. También es verdad que aquí en España pues, se, se escucha poco hablar de, de ello. En Estados Unidos, pues sí, se habla un, mucho más. Hay empresas que ofrecen soluciones de, de este tipo. Aquí en España puede haber una o dos que yo conozca, eh, pero bueno, eh, se empieza ¿no? a hablar bastante sobre, sobre esto. De hecho, Mitre Shield Creo que fue en 2019 cuando, cuando apareció. Mientras que Attack sí es bastante antes, 2013, 2012, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Pero bueno, resumiendo que lo que es el arte del engaño, digamos, no es eh, algo nuevo si lo miramos desde el punto de vista general, donde también entra, obviamente, la ingeniería social y el, el phishing. Por lo tanto, tenemos que diferenciar ...entre el engaño, el deception de atacantes engañando a usuario... ...que es este primer eh, escenario que yo he planteado... ...pero que realmente el que a nosotros nos interesa es el segundo punto... ...donde eh, el defensor engaña al adversario... ...es decir, nosotros engañando al atacante... ¿Cómo? ya lo hemos comentado... Mediante esos honey net, sistemas decoy que podamos poner y que al final, cuanto más tiempo mantengamos ahí al atacante, muchísimo eh, mejor. Por eso estos dos conceptos están eh, íntimamente relacionados entre sí, tanto deception como active defense, porque ya os digo, si queremos cubrir el máximo ciclo de vida posible del active defense, pues sí o sí tenemos que meter eh, técnicas ¿no? y de, de deception en este caso. Vale, ¿qué, ab ¿Qué abarca la defensa activa? Esto es lo que os comentaba. La defensa activa al final puede partir de algo muy básico, de unas capacidades básicas de ciberdefensa. Y fijaros que aunque os hable de capacidades básicas de ciberdefensa, ya es mucho más de lo que muchas empresas tienen, donde solamente tienen a lo mejor pues, su seguridad perimetral, tienen firewall y tienen a lo mejor un gateway de seguridad para el correo electrónico y tienen anti-malware. Pero si nosotros a eso le añadimos un programa de Threat Intelligence, de inteligencia en amenaza, y nuestro equipo, nuestro departamento de, de seguridad, ya trabaja con herramienta tipo Mitre Attack, no, no hablo ni siquiera de Shield, eh, de Mitre Attack, oye, pues ya supone una mejora bastante importante. Porque como viste ahí el martes, lo que estuviste el martes, perdón, pues ya viste que podemos ser muy... Quirúrgico a la hora de implementar medidas de seguridad. Además de las ya existentes, podemos utilizar, digamos, medidas que atajen de una forma muy específica a una técnica concreta, como puede ser pues, el volcado de credenciales con Mimicats o puede ser, por ejemplo, el, la ejecución de comandos a través de PowerShell, por poner algunos de los ejemplos. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos un digamos un segundo nivel de madurez dentro de esta defensa activa donde ya sí metemos algo de Deception. Y digo algo porque ahora después cuando veáis la matriz de Shield vais a ver que hay ocho tácticas. Digamos que las cinco primeras tácticas, porque todo el final, las ocho tácticas de Shield, Shield va orientado a la defensa activa, va orientado al deception, ¿vale? En este caso, a engañar al atacante. Entonces, a primeros cinco tácticas son tácticas más más básicas, ¿eh? pero bueno, aún así son tácticas bastante interesantes, como vaya a ver a, a continuación. Entonces, tenemos esas cinco donde ahí ya sí nosotros podemos incluso con, controlar, entre comillas, dirigir al, al atacante, al adversario, hacia esos sistemas Honeypot, hacia esa red. Por ejemplo, una, esa honeynet Y a partir de ahí, recolectar información. Coger información. Parar. Podemos parar su ataque en cualquier momento. Podemos mmm, aplicar algún tipo de eh, acción que sea um, disuasoria. No sé. Hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar ahí. Y luego iríamos a un tercer nivel. Que se conoce. Eh, es más fácil... He intentado en, en castellano buscarle la traducción, pero bueno, no queda tampoco muy bien. Pero bueno, se llama el adversary engagement. Que al final es, bueno, prácticamente nosotros comprometer, prácticamente nosotros al adversario y tener un mayor control todavía y facilitarle el acceso a otros sistemas, obviamente controlados y que no sean sistemas en, en producción, etcétera, etcétera. Entonces iríamos desde lo más básico hasta lo que en, en meter shield se conoce como el adversary engagement ¿vale? que sería el máximo de, de todo lo que podríamos hacer muy ¿Vale? pues bien en cuanto a la defensa básica y ya adentrándonos de lleno en lo que es eh, shield al final shield lo que nos va a proponer va a ser igual que attack tiene una tiene o sea ofrece o tiene una base de datos las técnicas utilizadas por el adversario shield lo que nos ofrece son técnicas básicas pero para defensa para defensa activa, para que nosotros podamos crear nuestro propio plan de defensa activa y saber por dónde podemos empezar. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de una defensa, de una técnica de defensa activa. Por ejemplo, el crear un usuario falso, ¿vale? Un decoy account. Si yo creo un usuario falso dentro del sistema que emule ser, por ejemplo, un administrador, pero no tenga permisos prácticamente para nada y yo aplico, eh, digamos, eh, tareas de monitorización sobre esa cuenta, como es una cuenta falsa que no utiliza ningún usuario real, si de repente hay actividad de ese usuario es eh, porque posiblemente haya, <coughs> perdón, alguien esté intentando com comprometerla, hacer login con ese usuario, incluso podemos ir más allá, podemos facilitar que, por ejemplo, que las credenciales sean muy fáciles para que eh, alguien pueda realmente comprometer, entre comillas, esa cuenta y ver, ver qué es lo que quiere hacer, dónde se quiere mover, dónde quiere acceder, ¿de acuerdo? E incluso si eso lo hacemos un entorno controlado, como puede ser un honeypot o un HoneyNet, pues podríamos incluso aplicar otra herramienta específica para, eh, para ver exactamente qué actividad está llevando a cabo ese, ese, ese atacante, ¿de acuerdo? Eh, el Deception, como hemos visto, son un conjunto de ideas, de herramientas que tienen eh, la aproximación como ciberdefensa, pero siempre desde el punto de vista del engaño. Y ahí nos podemos encontrar con, eh, di, con activos que pueden ser de tipo decoy system o decoy network. ¿vale? Decoy son, buenos señuelos, llamarlo como, como queréis, ¿no? pero al final son sistemas que utilizamos para, para engañar a los, a los adversarios. También nos pueden servir, en este caso, digamos que dentro de, esa, de ese ciclo que vaya a ver a continuación el ciclo de la defensa activa nos puede servir para cosas más básicas como puede ser por ejemplo el detectar eh, o el, el, el, el que sea algo disuasorio también ¿no? pero sobre todo el detectar si hay un adversario dentro de la red que ya os digo que no es poco es decir, aunque sea la, de las primeras tácticas más eh, básicas que hay pero la verdad es que no es poco porque puede aportar muchísimo y luego tendríamos justamente esto que comentábamos ¿no? el adversary engagement que ya sería bueno, poder prácticamente cubrir todo el ciclo de defensa activa, cubrir, como vais a ver a continuación en la matriz de Shield, las ocho tácticas, desde la primera de, de Channel hasta, hasta la última, y, y prácticamente ahí es nosotros intentar tener controlado, entre comillas, al adversario y hacerle mover por nosotros que vamos, facilitando incluso el acceso a ciertos sistemas, o sea, lo que nos interesa es, como os decía, Cuanto más tiempo, y cuanto más cosas hagan, más información nosotros vamos a recopilar y que vamos a poder aplicar dentro de nuestra defensa activa, dentro de la organización. ¿Vale? Si, no hacemos esto, si no hacemos esto, fijaros una cosa que es muy interesante, que hablan sobre... sobre el, el A día de hoy las organizaciones eh, se enfrentan a que desde el punto de vista eh, ofensivo... Tenemos poco tenemos poco eh, feedback realmente, porque como eh, son, son a nosotros los que nos atacan, eh, son mm, otras eh, personas grupos de personas las que nos atacan los que tienen el conocimiento de, de esas técnicas, de esa herramienta, eh, digamos, ofensiva. Entonces, si no hacemos esto, si no hacemos esta recolección de información, si no hacemos actividad, perdón, si no hacemos defensa activa, raramente vamos nosotros a poder tener ese feedback ofensivo y aplicarlo digamos al plano defensivo por lo tanto tenemos que hacer este tipo de, de actividades sobre todo si queremos tener eh, en nuestra organización digamos un nivel de madurez adecuado en cuanto a la, a la ciberseguridad bueno esto sería de forma resumida lo que es el ciclo de, de la defensa ¿no? activa con, con Shield entonces fijaros que desde primera hora nosotros siempre lo que estamos lo que está enfocado esto es a el atrapar entre comillas al atacante y dirigirlo hacia nosotros nosotros queramos ahora después vaya a verlo eso en, el, en la matriz de shield y vaya a ver cómo eso se conoce como una táctica la primera que es la de channel ¿vale? que es la de meterla por el channel por el canal, por el camino que yo quiero a partir de ahí empiezo ya a recolectar información y puedo también contener ataques puedo detectar ataques obviamente y puedo interrumpirlo, ¿Vale? digamos que son al final, las cinco tácticas que vais a ver ahora a continuación, que son básicas dentro del, del, del SHIELD y las vais a ver en, en, en la propia matriz. Como recursos ya estáis viendo que son a ver son muchas las actividades que nosotros podemos llevar a cabo desde el punto de vista de la defensa activa pero sí es verdad que, que SHIELD recoge muchas de estas recomendaciones porque al final son recomendaciones e ideas que, no, que nos dan y que son muy útiles para aquellos profesionales de, de la seguridad que se dediquen justamente a esto, ¿no? A, a defender, a proteger los lo, lo sistemas de información de la organización. Y ya os digo, mmm, eh, tanto para, para los que seáis profesionales eh, del sector TI que est estéis tocando temas de seguridad, ya sea para vuestra propia empresa o sea para eh, servicios de que podéis prestar a... A clientes, digamos que esto se sale bastante, y digo para bien, se sale bastante para bien eh, en lo que es la gestión de riesgo, es decir, en cómo podemos nosotros defendernos ante lo, los adversarios. Y creo que una propuesta mm, es muy chula. Vamos, a mí que me apasiona, ¿no? La seguridad, ¿no? Pero creo que a cualquiera que le, le guste se dedique a esto, creo que eh, la, la la aproximación que se hace desde el punto de vista de defensa con, con el recurso, con el framework de, de ataque y con este de Shield, yo creo que es bastante bastante chulo. ¿Y hacia dónde va eh? la industria de la seguridad? ¿Hacia dónde va? Eh? Hacia este tipo de, de recursos de referencia. De hecho, si, si trabajáis con soluciones de, de seguridad... Eh, pues, palo Alto, Checkpoint, Fortinet, software eh, Kaspersky, o sea, Bitdefender. Al final, todo ello lo que están haciendo es pasando por Mitre, creo que esto lo comentamos ya. Que tiene ahora una, digamos, una, unos sistemas de evaluación que lo que hacen es evaluar, por ejemplo, si estamos hablando de firewall, por los firewalls, si estamos hablando de los eh, endpoints, pues cómo protegen. El, el, los endpoints desde el punto de vista del malware y ven eh, cómo serían, cómo, cómo responden los endpoints lo, lo que son lo, los agentes de anti-malware de cada uno de los fabricantes cómo responden ante diferentes técnicas y os digo porque yo he recibido en la última semana he recibido el típico informe del fabricante, ¿no? Oye, mira qué bien hemos salido en la evaluación del MITRE! Eh, se llama MITRE Ingenuity, creo que se llama. Eh, mira qué bien hemos salido. Hemos salido en el top 3. Eh, o sea, todo el ataque del, APT, del grupo APT FIN 7, hemos sido lo único que hemos detectado las 13 técnicas. Y solamente hay uno que está por encima. Entonces, fijaros hacia dónde va la industria de la seguridad cuando los fabricantes... Ya no te mandan que también, ¿no? Pero ya no te mandan el mira qué bien en el Garner salgo allí en, el, en la esquina superior derecha por encima de mi competidor. Eso está bien, pero digamos que esta, estas pruebas realmente, estas pruebas que se hacen de laboratorio y técnica y basadas en este tipo de referencias, yo creo que son las que en un momento dado pues aportan mucho valor y los fabricantes lo saben ¿eh? y están tomando, perdón, me he saltado esta y están tomando como referencia estos estos frameworks. Bueno, como os venía diciendo y como no podía ser de otra forma, existe una importante conexión entre attack y shield. Y, y ya no es solamente por la similitud a la hora de organizar y presentar la información, sino que hay una conexión real entre ellas. Una cosa también muy interesante, y lo he puesto aquí en negrita, es el concepto de oportunidades. ¿vale? Eso es un concepto nuevo que introduce shield y básicamente es que por cada técnica del ataque técnica ofensiva del ataque eso supone una nueva oportunidad para el defensor para aplicar en este caso una técnica de defensa activa vale pensar que el objetivo del defensor es eh, meter en su channel, que es la primera táctica que voy a ver meter en su channel para poder dirigir al adversario donde quiera y a partir de ahí recolectar mucha información entonces si el, una técnica que sea eh, la ejecución de PowerShell pues yo voy a hacer que, no sé, cada vez que ejecute PowerShell pues voy a intentar llevarlo a algún sitio o voy a intentar eh, simular de que ha conseguido algún tipo de credencial para qué para llevármelo a lo mejor a ese sistema que tengo preparado ese ese honeypot ese decoy system que tengo preparado ahí para seguir manteniéndolo conectado y para obviamente para seguir recolectando información que al final son el resto de, de tácticas que vaya a ver ahora en el en el shield vale bueno cosas claves para entender shield y la defensa activa lo primero, eh, no podemos ser pasivos, como podéis, como podéis imaginar, en esa diapositiva que hemos visto al principio, que se veía el tablero de ajedrez ¿no? con los dos caballos enfrentados y queríamos llegar a ese objetivo de eh, igualar las condiciones del, del juego, pensad que los atacantes están continuamente avanzando, no paran, son súper activos, son muy dinámicos, están cada vez sacando nada herramientas, están cada vez sacando nuevas versiones de ransomware, etcétera etcétera entonces no podemos digamos ser pasivos, tenemos que ir digamos al, al mismo ritmo porque así lo requiere de alguna forma ¿no? el, el escenario actual luego también nuestras defensa tiene que ser adaptativa es decir, que se vayan adaptando a esas nuevas técnicas tácticas, procedimientos, a esos TTP ¿vale? que, que los adversarios están Utilizando. Otra cosa importante también es que siempre, siempre penséis en que la defensa activa está basada en la amenaza. Por eso, como he dicho al principio, para mí es súper importante que eh, se entienda desde arriba, desde el gobierno, de la seguridad, de la gestión de la seguridad, se entienda que un plan de threat intelligence, donde se utilicen eh, marcos de trabajo como eh, Attack y como Shield, aportan muchísimo, muchísima visión, muchísima realidad acerca de las amenazas que nos pueden acechar. Y eso nos va a permitir defendernos mejor ante ellas y reducir aquello que siempre hemos querido, reducir la probabilidad de que se materialice la amenaza y sobre todo también el impacto. Esta defensa activa y shield obviamente también están basados siempre en el engaño, siempre en deception. ¿Vale? y aquí hay un concepto nuevo que se llama Adversary Engagement que es eso, el conseguir al final prácticamente tener el control o, o tener comprometido entre comillas al atacante para llevárnoslo hacia donde queramos, ¿de acuerdo? Muy pues bien este, este ciclo que hemos visto antes de, de la defensa activa de Shield lo vamos a trasladar ahora justamente al mapeo, ahora vamos a ver un mapeo en el, en el ataque, o sea, del shield con el ataque, y vaya a ver la digamos la cómo se van correspondiendo eh, esas fases que hemos visto en el ciclo de, de defensa activa, ya con tácticas del ataque. ¿vale? Antes, pues vamos a pasar ya al apartado 2, donde vamos a ver ese mapeo con el ataque, y también vamos a ver antes lo que son esas técnicas de defensa activa, porque aquí sí es verdad que hay que aclarar algunos conceptos. Bueno, para empezar... Igual que Attack, lo tenéis en attack.mitre.org Todos estos recursos que vais a ver ahora, el, la matriz, las técnicas, las tácticas, así el mapeo con Attack, lo tenéis todo en la página web de shield.mitre.org. Ahí va a explicar eh, qué es Mitre, ¿vale? qué es la defensa activa, todo esto que yo estoy explicando viene ahí muy bien y mucho mejor explicado. Pero bueno, yo ya más o menos he resumido lo, lo más importante. Y para mí lo, lo realmente importante es que primero tengáis claro la diferencia entre lo que son técnicas en el attack y técnicas en el shield. Son cosas totalmente diferentes. También verdad que aquí podrían haber utilizado otra palabra, pero bueno, lo han, lo han dejado así. Entonces, las técnicas en attack. No voy a explicar lo que es, ya sabéis que se refiere sobre todo desde el punto de vista del adversario, de cómo no pueden atacar, con qué herramienta, ¿vale? Y la perla técnica en Shield, en este caso es siempre de un punto de vista de defensa activa, es decir, qué técnica podemos utilizar nosotros para defendernos, ¿vale? Entonces, vamos a ver ese famoso mapeo. Os he puesto una captura donde eh, arriba a la derecha, donde tenéis el menú. En, en horizontal de la página web de SHIELD veis a, a la derecha que pone attack eh, mapping ¿vale? es un mapeo que hay del SHIELD con el eh, attack, qué es lo que nos vamos a encontrar en ese mapeo, pues por un lado como es un mapeo siempre tiene que haber algo que lo relacione, pues por un lado vamos a tener la técnica del attack con su y de correspondiente, acordaros que las técnicas pues son T mayúscula 1065, T mayúscula 1791, lo que sea. Pero bueno, de todas formas viene también su nombre descriptivo, ¿de acuerdo? Y ahora, a continuación, y eso es puramente del shield, las tres cosas que voy a ver a continuación son puramente el shield, son cosas nuevas. Que attack no tiene porque es algo desde el punto de vista defensivo, que es el, vamos, el espacio de la oportunidad, el, el opportunity space. ¿vale? Digamos que es, explicado de una forma muy breve y de y a muy alto nivel, sin entrar en tecnicismo ni, ni nada, en cuáles son las posibilidades que tenemos, cuál es la oportunidad que se nos está presentando para hacer algo. No sabemos todavía qué, pero algo podemos hacer si eh, el atacante decide atacarnos valga la redundancia con esa técnica que hemos comentado antes entonces ahí se abre un espacio de oportunidad ¿vale? obviamente hay una relación, hay un mapeo entre las técnicas que utilizan los adversarios con las técnicas que nosotros podemos utilizar de defensa activa es decir, ahí es qué es lo que nosotros podemos hacer en el caso de que no vengan con esa técnica y finalmente un caso de uso caso de uso también explicado de una forma también a alto nivel sin entrar en, en tecnicismo explicando también pues, cuál podría ser esa oportunidad de que nosotros podríamos eh, digamos eh, detectar ¿no? esas posibilidades de que podríamos eh, plantearnos en un momento dado y esas técnicas que podríamos eh, llevar a cabo entonces fijaros que lo que he hecho aquí ha sido eh, si os dais cuenta eh, cuando vosotros entréis al, a lo que es el mapping eh, de, de ataque lo que aparece es una tablita donde los, el mapeo está, en este caso está organizado por las tácticas del ataque ¿vale? Os acordáis las eh, 11, 12 tácticas que había, reconocimiento, eh, acceso inicial, ejecución, etcétera, etcétera. Entonces nosotros pinchamos en una, en una de esas tácticas y entonces nos llevaría a las diferentes técnicas que hay dentro de esa táctica, entonces dentro de la táctica de acceso inicial tenemos una serie de técnicas de ataque que son en la columna de la izquierda que tenéis en la columna de la derecha, en la segunda columna tenemos el, el espacio de oportunidad y luego tenemos el AD technique, AD technique es de Active Defense Technique, técnica de defensa activa, esa es la técnica ¿Vale? que estáis viendo hay que poner DTE y poner un número. Esas son las técnicas que podemos usiar, usar perdón, en Shield para ya no es contrarrestar, sino para hacer ese deception nosotros y poder eh, controlar, al, en este caso, al atacante. ¿vale? Y a la derecha tenéis un, un, caso, de, un caso de uso. ¿vale? Aquí os he puesto una captura un poco más, más cerca en, en, son dos capturas de pantalla, la de abajo donde pone use, uh, use case iría pegado a la derecha, decir sí, al final son dos filas lo que estáis viendo y fijaros, tenemos eh, el attack technique que sería el 1078 que sería la validación de, de cuenta y nos, nos dice que hay una oportunidad de introducir eh, eh, usuario de cuenta que puede ser utilizado y, y que parezca mucho más real ¿no? ¿Qué técnica, qué AD technique, qué Active Defense technique podemos utilizar? Pues, por ejemplo, eh, Decoy Account o Decoy Credentials, ¿vale? Es decir, eh, crear una cuenta falsa, de forma que cuando el, el atacante comprometa, por ejemplo, esa cuenta, partida y se activa algo más, por ejemplo, nosotros podemos estar ya monitorizando la actividad de esa, de esa cuenta, ¿vale? Y ahí estáis viendo los, eh, los use case en cada caso. ¿Veis? En el primero pone un defensor, puede crear una cuenta de usuario de, de señuelo, eh, la cual puede ser utilizada para llegar a un sistema de COI, a un sistema o, o a una red eh, de COI, de honeypot, HoneyNet, que es para que parezca más real todavía, de que crea que realmente ha comprometido un, una cuenta de usuario eh, real. ¿vale? Bueno. ¿Cuál sería, digamos, el resumen gráfico de, del mapeo de, de ataque? Bueno, al final lo que tenéis que, que ver es mmm, qué podemos, con el Opportunity eh, Space, la pregunta que nos debemos hacer es, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener con esto? ¿vale? ¿Cuál es mi, mi objetivo, que sea la táctica? Eh, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser el plan? finalmente el, el, el que voy a implantar o qué técnica voy a llevar a cabo entonces el, por el opportunity space a la pregunta esa es bueno qué es lo que quiero hacer pues mira quiero detectar si eh, si un usuario ha sido comprometido o si tengo un, un atacante dentro de la red vale qué táctica es la que puedo utilizar pues bueno vaya a ver que hay una táctica que se llama detect justamente vale eh, ¿Cuál va a ser el plan? Pues mira, voy, eh, me gustaría crear pues, una cuenta falsa, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues con una técnica de tipo AD, una Active Defense Technique, y os dice cómo tenéis que hacerlo, ¿de acuerdo? Digamos que ese es el, el gráfico, el flujo ¿no? de cómo habría que, que trabajar ¿no? con el mapeo de, del ataque. Entonces, como podéis ver, este mapeo que tenemos con el attack nos ofrece recomendaciones e ideas de esas oportunidades de cómo nosotros podemos tomar esa, esa ventaja o al menos intentar igualar la fuerza acordaros que partimos de, de cierta de ventaja entonces en el caso de las tácticas de SHIELD ya hemos hablado de las técnicas las tácticas de SHIELD pasa exactamente igual utilizan el mismo nombre pero son cosas totalmente diferentes en este caso son descripciones eh, sobre Qué es lo que podrían ser los defensores ante los posibles ataques de los adversarios. Y ahora, cuando veáis el, la matriz, aquí ya se están empezando a presentar lo que son, lo que es el modelo de Shield que se llama. En la matriz vais a ver esas ocho, pues son ocho solamente, esas ocho tácticas y las diferentes técnicas que hay. Que muchas de ellas se repiten en, la, en las tácticas, que es, digamos, también la buena noticia ¿no? que tiene todo esto. Entonces, como podéis ver aquí, a la izquierda tenéis lo que son la, las tácticas y fijaros, si miráis los nombres, pues tenéis channel, collect, contain, detect, disrupt, eh, facilitate, legitimate y eh, test. Todo eso al final, los cinco primeros, hasta disrupt, digamos que serían el deception básico y a partir del eh, el de facilitar las cosas, legitimizar y hacer el test, digamos que sean ya el adversary engagement que comentábamos antes ¿vale? ahora lo vais a ver de todas formas de una forma más, más gráfica bueno, vamos con este último punto, último apartado apartado 3 de la matriz de Shield y aquí ya vamos a empezar eh, igual que vimos en attack vimos esa, esas matrices en Shield es una única matriz. Vamos a ver que también la disposición que tienen, cómo se organizan tanto tácticas como técnicas. Y ya finalizamos tanto este apartado como el webinar con eh, algún ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, tácticas. Que quede claro qué significa. Pues Indica cuál es el objetivo que persigue el defensor. ¿Qué estamos intentando hacer? ¿Vale? ¿Qué queremos hacer? Esas son las tácticas. Y esas tácticas, como hemos visto antes, vamos a recordarlas, son el channel el channel es el primero vale no os confundáis channel simplemente es que nosotros es el camino es el canal por donde nosotros queremos meter al adversario de acuerdo ese es el channel luego tenemos el collect el collect es recolectar información el contain bueno pues queremos contener al adversario no queremos que se mueva de aquí de allí pues lo tenemos metido dentro de una de una red honey no una honey net podemos detectar ¿Vale? Podemos detectar eh, la, la presencia, por ejemplo, de, la, de adversario. Y así, conforme nosotros vayamos avanzando en esas tácticas, pues vamos mm, pudiendo hacer otras cosas. Por ejemplo, hacer un detener el, el ataque, facilitarle, darle como legitimidad, obviamente, para que sea más real. Y finalmente, pues hacer una, unos test ¿no? con, la, con la información que vamos recopilando. En cuanto a las técnicas, al final... Describe en las técnicas el cómo vamos a alcanzar esos objetivos, cómo vamos a alcanzar, cómo vamos a llevar a cabo esa táctica. Y al final estas son acciones que los defensores pueden llevar a cabo. ¿Cuáles son las posibles técnicas? Fijaros que tampoco no hay tantas. ¿eh? Aquí hay algunas. Pero al final tenéis eh, diversidad en la aplicación, eh, análisis de comportamiento, eh, cuenta falsas, y account... El red falsa, manipulación de, de, de hardware es decir, al final son pequeñas técnicas ideas que nosotros podemos ir haciendo para engañar al, al atacante ¿vale? que al final es el, el objetivo principal que tiene, que tiene Shield la propia matriz, igual que pasa en el attack las cabeceras de cada columna están eh, donde aparece el nombre de cada táctica y luego en cada columna cada celda contiene una técnica esto es exactamente igual que como está dispuesto en, en attack bueno pues aquí tenéis la matriz de shield tenéis por un lado arriba en negrita tenéis lo que son las ocho tácticas Channel, collect, contain, detect, disrupt, vale. Y luego en cada columna tenéis las técnicas. Y como podéis observar, hay muchas, muchas técnicas que son comunes en diferentes tácticas. ¿vale? La de decoy network, decoy account, decoy credential, eh, network diversity, eh, muchísimos se repiten. De acuerdo. Entonces, lo bueno de que tiene esto es que al final cuando aprendemos y cogemos soltura con cierta técnica, esa misma técnica la vamos a poder luego eh, utilizar en eh, diferentes tácticas de, de S.H.I.E.L.D. ¿Vale? bien ¿Por dónde empezamos? Bueno, esto es lo que os comentaba. Y esto es algo también parecido a lo que os comenté, lo que os dije el martes respecto a los grupos eh, APT. O sea, que al final tampoco no podemos volvernos locos y pasar a ser una organización que a lo mejor tiene un nivel de madurez bajo en cuanto a ciberseguridad o no tiene ningún tipo de programa de threat intelligence no podemos de repente eh, querer que estemos controlando a seis grupos APT igual podemos empezar con uno o con medio y empezar por ahí no bueno pues en el caso de Shield pasa pues exactamente igual eh, aquí no hay grupos o sea, APT, los grupos APT acordaros que son de ataque. lo que si sí hay un mapeo con las técnicas, es decir, la relación la tenemos establecida igualmente. ¿vale? Eh, ¿Por dónde empezamos? Pues digamos que las cinco primeras tácticas, digamos que están en un nivel no tan avanzado, acordaros de, de esa bolita que os he puesto al principio donde tenemos la medida básica de defensa y luego teníamos el deception que sería esta parte estos cinco, y luego los otros tres ya serían más avanzados. Con estos cinco, con estas cinco tácticas que tenemos aquí, son cinco objetivos que son, digamos, muy avanzados, para, seguramente para lo que muchas organizaciones a día de hoy hacen en cuanto a inteligencia en, en amenaza. Entonces yo digo exactamente igual. Oye, mira, yo ahora mismo no tengo ningún tipo de intención de hacer channel, yo no, que no, no quiero que mi adversario se mueva por mi red, en primer lugar porque es que no tengo, no estoy preparado para tener eh, sistemas decoy o tener una red falsa, o sea no estoy preparado, pero ojo, si sí quiero detectar si sí quiero detectar, bueno pues vamos a empezar por ahí vamos a coger la columna 4, que es la de detección y a lo mejor empiezo por ahí quiero detectar si tengo atacante, si tengo adversario ¿Y cómo podría detectarlo? Bueno, tenemos mecanismos, seguramente, tenemos eso, ese posible anti malware, firewall, si tenemos firewall segmentación, a lo mejor alguna de esas soluciones puede levantar la mano diciendo, eh, aquí hay alguien, alguna gente raro, ¿no? Pero nosotros mismos podemos también aplicar una táctica de detección y esa táctica de detección pues, puede estar basada en una técnica, en una o varias técnicas, ¿Cuál es esa, esa técnica? Por ejemplo, el decoy account, crear una cuenta falsa. Y obviamente voy a monitorizar esa cuenta desde el punto de vista de intentos de login, login fallido, actividad de esa cuenta, eh, intento de acceso a otros eh, objetos de la red, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces podríamos empezar por ahí. Cuando ya tenemos un nivel de madurez y estamos preparados a nivel de recursos también, tenemos preparado la organización porque tengamos sistema, tengamos honeypots, tenemos de, system decoys, tenemos eh, de, de red falsa, tenemos todo eso montado podemos llegar incluso a estas tácticas que son más avanzadas y que ya están focalizadas sobre todo en ese concepto de Adversary Engagement, ¿vale? Que es el facilitarle incluso a que se mueva por aquí, por allí, legitimizar para que fuera lo más real posible, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, todo eso se podría llegar a, a hacer. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un, un ejemplo. El ejemplo, de todas formas, lo hemos estado nombrando durante todo el webinar pero bueno aquí por lo menos ya queda escrito yo creo que queda mucho más, más claro ¿Vale? por un lado tenemos supongamos que lo que queremos hacer es detectar la presencia de un atacante entonces lo que tenemos que seleccionar primero es eh, el objetivo y ese objetivo acordaros que son las tácticas ¿qué es lo que quiero conseguir? pues quiero conseguir detectar la presencia de un atacante y eso es una táctica y si nos vamos a la matriz de shield veremos que la cuarta columna es la táctica de detect vale cómo puedo detectar la presencia de un atacante bueno pues vamos a ver qué posibilidades tengo qué técnica tengo aquí en este punto eh, yo siempre he puesto el ejemplo de los decoy accounts pero en este punto es cuando también, si queremos hacerlo bien, donde también tenemos que pensar en técnicas AD, en técnicas de defensa activa, que estén relacionadas y mapeadas con las técnicas que van a utilizar los adversarios. de acuerdo Es decir, no tiene sentido que yo utilice una técnica que mis adversarios, mis posibles potenciales grupos APT no utilizan, por ejemplo. De acuerdo? Entonces habría que hacer también esa, ese ejercicio, ¿no? También. Que para eso está. Para eso está el mapping con, con ATT&CK, ¿vale? eh, Una vez que tengamos seleccionada la técnica, pues se implementa esa técnica y observamos. Como, como lo que queremos es detectar, pues será un trabajo de observar, en este caso. ¿vale? Entonces ahí yo he puesto abajo, digamos, un, un, un proceso, ¿no? Que queremos hacer, seleccionar la táctica, la técnica, implementar y observar. Básicamente sería... Eso eso sería una defensa activa básica. Pero repito, ¿eh? seguramente ya estaríais haciendo mucho más de lo que hacen muchas otras organizaciones. Y cuando ya os acostumbréis a trabajar con attack, a trabajar con shield, a mapearlo, a relacionarlo, a coger los APT de attack y sus técnicas y mapear con las técnicas de AD, entonces podréis llegar a ese nivel ¿no? digamos de, de defensa activa en un nivel de madurez bastante... Eh, interesante. Entonces, llevándonos esto al terreno, ya sabemos, ya hemos visto el proceso que hay que llegar, ¿cómo lo haríamos teniendo eh, la matriz de Shield eh, delante? Pues nos vamos a la matriz a través de shield.mitre.org o vaya a matriz y ahí nos iríamos a la columna de detect en la columna de detect vamos, ahí tenéis una capturita a la izquierda, miramos a ver cuáles pueden ser las técnicas que podemos utilizar y yo he elegido pues la quinta que es decoy account decoy account es crear una cuenta falsa de acuerdo pues bien cuando pincháis en decoy account ahí os explica ya aparte de que os sale el id de la de la técnica ad que lo tenéis arriba a la derecha acordado que empieza por dte en mayúscula y ahí ya os explican pues cuáles son las oportunidades que mapean con esa con esa técnica también y los casos de uso ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues nosotros ya podemos llevar a cabo, implementar esa técnica, porque sería pues, creando en el directorio activo de nuestro, de nuestro sistema, creando esa cuenta falsa o nuestro servidor Linux que tengamos con el EDAP, con lo que corresponda. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, obviamente, monitorizar. No sirve de nada que creemos la cuenta falsa y ya está. ¿De acuerdo? De hecho, tiene que ver por ahí. Eh, Aquí no aparece ahora. Bueno, hay una técnica parecida a la primera que estáis viendo de API Monitoring, que es justamente, pero de monitorización, en este caso, de cuenta. ¿vale? Entonces, lo que quería decir es que no tiene ningún tipo de sentido que creemos una cuenta falsa y nos olvidemos de ella. En primer lugar, porque nadie la va a utilizar. Entonces, tenemos que monitorizarla para ver si hay algún tipo de actividad eh, maliciosa en la red. ¿vale? Y detectar ese adversario que al final, recordemos que es el objetivo principal que nos habíamos planteado, ¿vale? También deciros que en la parte de abajo, porque eso, he puesto dos capturas porque era una captura muy grande, en la parte de abajo podéis ver también unos procedimientos de defensa, es decir, aquí os pone pues como cómo podemos crear el, el, el usuario, algunas recomendaciones y lo que es muy importante es esa relación, porque acordaros que lo que he dicho antes, todas las técnicas AD, todas las técnicas de defensa activa, están mapeadas con técnicas del ATAC ¿vale? y en este caso, abajo del todo os ponen con qué técnicas del ataque están en este caso, están relacionadas pues como podéis ver, para validación de cuentas, descubrimiento de cuentas manipulación de cuentas obtención de información de, de la víctima informe, obtener información para phishing todo eso, si yo tengo una cuenta falsa que es mi técnica AD que yo he aplicado, si eh, alguna de estas cinco técnicas caen en mi tejado, de mi de mi, de mi infraestructura, eh, pues podría detectarlo, ¿por qué? Porque tengo por ahí una cuenta falsa en la que estoy continuamente monitorizándola. ¿Lo veis? Esa es un poco la idea, y eso es defensa activa al final, eso es crear, generar toda esta inteligencia en amenaza que al final es de lo que estamos hablando, ¿vale? ...utilizar toda esta información para convertirla en inteligencia... ...inteligencia en amenaza y que al final el tratamiento de los riesgos... ...que nosotros hagamos sea mucho más efectivo, mucho más real... ...porque estamos igualando, digamos, las condiciones del, de, de batalla... ¿no? ...contra esos posibles adversarios y eso al final escalará hacia arriba... ...y cuando el tratamiento de riesgos es mucho más efectivo pues mi gestión de los riesgos como CISO, como responsable de seguridad, pues será mucho más diligente. ¿De acuerdo? Pues bien, ya para terminar, como siempre, pues hacemos unos pequeños recordatorios. El, todo este conocimiento de cómo actúa el adversario nos aporta muchísimo valor. ¿Para qué? Para adoptar esa postura que hemos comentado tanto de defensa activa. Y obviamente, y como habéis podido ver, pues Mitre Shield es un recurso eh, muy interesante con, con ejemplos de táctica y de técnica de defensa activa que podemos eh, utilizar. ¿vale? También recordaros que, a diferencia de Mitre Attack, Mitre Shield incluye eh, conceptos nuevos como el de oportunidades y casos de, de uso desde el punto de vista de defensa activa. Recordad que son al final descripciones de alto nivel, si entrar en tecnicismo, de qué es lo que podríamos conseguir y cuáles son esas oportunidades de, de tomar ventaja al, al adversario. Vale. Y nada más, nada más. Eh, antes de daros paso al, al chat, como siempre, daros la, la gracia. Por, por asistir al webinar espero que, que os, haya, os haya gustado no solamente el webinar de hoy sino al final por pues, toda esta serie ¿no? de seis webinars que hemos, que hemos dado durante estas tres semanas Dado las gracias a los que me consta de que hay muchos de vosotros que han estado en los, en los seis webinars y bueno, y os, os lo agradezco enormemente y nada si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa pues estoy a vuestra entera disposición y espero poder resolveros las dudas que me, me planteéis ¿de acuerdo? así que cualquier preguntita que tengáis nada Pedro, gracias a ti de verdad ha sido un, un placer gracias Emilio, igualmente perfecto Pedro, me alegro espero que así sea <ríe> y poder ponerlo en, en práctica Nada, tío, Soluí, muchísimas gracias a, a todos. Espero que haya resultado interesante y, como decía por ahí, que, que bueno, que, que podéis ponerlo en práctica, ¿no? Nada, eh, un, un placer. Quiero también dar las gracias también a Andalucía Conectada y, bueno, y al compañero, a, a Jorge, que está ahí detrás de del chat y que bueno que si no fueran por ello la verdad es que esto no sería posible la verdad es que yo encantado de estar aquí nada gracias a ti Pedro a ti Antonio igualmente muchas gracias que tengáis toda una feliz tarde nada es un placer